Yo creo que el, el proyecto UNICET Habitat rompió barreras. La tarea que realizamos era llegar a los barrios más, más vulnerables, a los que no tenían un local de vacunación cercano, llegamos casa por casa hacer la sensibilización el proyecto fue muy importante en este bañado porque al principio teníamos miedo por el tema que escuchábamos rumores que era para disminuir la población tuvimos un montón de dificultades había mucha información muy negativa esa era una de las grandes barreras que encontramos en su momento y otra barrera que la vacuna no se descentralizaba cuando me enteré que había la vacuna en me acerqué a la señora Basi, que yo me quería vacunar. Le conté mi caso que era difícil para vacunarme porque no tenía documentos y cédula. El caso del niño Dylan él accedió a la, a la vacunación y a los beneficios de las atenciones que habíamos realizado. Él no tiene una, una persona responsable. Tiene una tutora que es una abuela, pero tampoco se quiso hacer responsable. Para que él pueda acceder a los servicios, tuvimos que hacer que el médico clínico sea a cargo del consentimiento informado y la señora Basilia Chaparro como, una, como la señora tutora, que es la profesora que más está constantemente en comunicación con él. Y ellos me ayudaron a vacunarme con el doctor que gracias a él me pude vacunar. Hicimos posible que mil de gente que está con temor por los asentamientos, que no tenían medio de transporte para llegar, no tienen cerca hospitales ni puestos de salud, se llegó con este proyecto a esa gente haciendo las visitas casa por casa.